Esta sesión aquí está un poco um, para a mostrar la, las innovaciones que nacen uh, a nivel de los territorios, para renovar los esquemas de economía y finanzas macroeconómicos y cómo eso um, bate con uh, la, las regulaciones internacionales, los uh, compromisos que, que, se, que se definen a, a este nivel. Todo eso dentro del ámbito de la preparación de Habitat 3 en Quito. Nosotros creemos que la economía social son todos aquellos emprendimientos que reivindiquen una forma distinta de distribución, de generación de riqueza, que se comprometan con algunos valores como la participación, que se comprometan con valores eh, como la equidad en, en todas sus dimensiones, que reivindiquen la distribución de la riqueza eh, de una forma distinta a la, que, a, a la forma hegemónica, y por sobre todas las cosas que hacen fuerte compromiso con la comunidad. Nosotros siempre decimos que no conocemos en, en este mundo una sola cooperativa que haya invertido en, en un pueblo y cuando le fue mal se haya ido a otro continente. Entre otras cosas porque los emprendimientos de la economía social y solidaria son eh, agentes de desarrollo local porque son agentes que trabajan sobre su propia comunidad. Bueno, yo soy de la Coalición Internacional por el Hábitat, pero también estoy representando aquí a la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio. Lo único que tenemos que relocalizar es eh, sacar el dinero del centro de nuestra ética y de nuestras estrategias y nuestras políticas y recolocar al ser humano en armonía con la naturaleza. Creo que esta es la primera localización que esperamos que Naciones Unidas dé pasos firmes en este sentido. Creo que debemos empezar a hablar en perspectiva de derechos humanos. Y esto nos da un cambio radical. Y esto tiene que ver con Naciones Unidas. Eh, los derechos tienen una característica muy importante, son universales. Esto quiere decir que son para todos, no solo para el que pueda comprar la ciudad, son para todos. Y esto nos obliga a generar instrumentos, <risa> mecanismos, maneras de hacer las cosas que permitan atender a todos, y sobre todo privilegiando a los que no están atendidos, que son justamente los que no tienen dinero, pero no son los únicos. Yo coincido con el compañero de Uruguay que, que todo lo que estamos generando, esta economía solidaria, las cooperativas, todo esto, es para todos, no es solamente para el más pobre. Efectivamente, la economía social no puede ser la ambulancia del sistema. Los emprendimientos de la economía social pueden y deben comprometerse a desarrollar eh, servicios de calidad con proyectos a largo plazo. Nuestras cooperativas de vivienda tienen una característica muy particular, quizás única en, en, en el mundo, que son que somos cooperativistas, pero no somos propietarios de nuestra vivienda. Nosotros reivindicamos el usuario de nuestra vivienda. ...porque creemos que la construcción de la vivienda... ...así lo dice el himno de, de, de una de las organizaciones más representativas... ...es el principio y no el final... ...que si nosotros nos quedamos exclusivamente en la construcción y el uso de la vivienda... ...nos olvidamos nuestras comunidades... ...que son las que sustentan muchas veces a estos emprendimientos... ...entonces cuando, en el acuerdo entre, cuando hay un acuerdo entre el gobierno departamental... ...y las cooperativas de vivienda entregándole tierras a esas cooperativas... Hay varios compromisos. El primero es el repago del terreno, porque esa, esos fondos del pago del terreno van a ir a otra cooperativa de vivienda de usuarios, que son hombres y mujeres, eh, trabajadores y trabajadoras, que de ninguna manera podrían acceder a una vivienda en, en nuestro mercado tradicional. En Uruguay, una vivienda de interés social, es decir, con exoneraciones y pensada para colectivos de trabajadores, a mediados del año pasado estaba construyéndose a un precio de 1.600 dólares el metro cuadrado. Una cooperativa de vivienda de usuarios a la misma época del año pasado se estaba construyendo a 900 dólares el metro cuadrado. Con exigencia del Estado que sean viviendas de calidad y efectivamente son viviendas de calidad. Pero además con otros compromisos que tienen que ver con la construcción de escuelas porque nuestras cooperativas muchas veces... Eh, durante décadas terminaron yendo a la periferia de las ciudades y ahí construían escuelas a costo de las propias cooperativas. Hay policlínicas. Hay espacios en donde eh, se cuidan a, a los niños de, de nuestros barrios. Eh, yo pongo el ejemplo de mi vida cotidiana. Yo me levanto en una cooperativa de vivienda de usuarios. Tengo el placer de tomarme un ómnibus en una cooperativa de transporte de trabajadores. ...podría, mis hijas ya son un poco más grandes... ...llevar a mis hijas a un centro de atención a la primera infancia... ...que es gestionado por cooperativas... Eh, ...me atiendo con una odontóloga que es cooperativista... ...de una cooperativa de odontólogos... ...y cuando viajo en el, eh, al exterior, en el cono sur... ...viajo en una aerolínea que está en manos de los trabajadores... ...a lo que, a lo que voy es, hay condiciones... Y hay prácticas reales que si hay compromiso entre el sector eh, no privado y el sector público, se pueden desarrollar servicios de calidad que mejoren la calidad de vida. No solo de quienes son beneficiarios, no solo de quienes eh, trabajan ahí, sino de, de la comunidad en la que están insertos. que están insertos. Farmers shops where you can have local farmers sharing a shop that has been made available to them by the local authorities and local government these are all concrete illustrations of how feeding the cities can work en la agenda eh, habitats en habitatos en estambul en los incisos 73 74 decía que en muchos países más de la mitad del patrimonio de viviendas existente ha sido construido por los propios ocupantes. En el caso de México, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, que tenemos cifras, son dos terceras partes. O sea, la mayor parte de la vivienda ha sido producida por la gente. Y la mayor parte sin apoyo del Estado, sin apoyo de nadie, más bien a contracorriente, incluso criminalizando sus acciones. Ahí hay una energía social que es necesario apoyar. En el inciso 82 decía que los gobiernos deben aprovechar las posibilidades que ofrecen los arreglos financieros no tradicionales, alentando a las comunidades a formar cooperativas de vivienda y desarrollo comunitario de toda índole. Yo estaba en hábitat 1, en hábitat 2 y espero llegar a hábitat 3. Y a lo mejor hasta hábitat 4, ¿no? Porque la pelea es grande, ¿no? Hay que meterle muchas ganas. Entonces, este, sí tenemos memoria de lo que pasó. Y se han ido para atrás. No puedes permitir que Hábitat 3 se vaya para atrás, lo que ya se ha logrado. Es pues Más bien, tiene que ir para adelante. Esto nos... Que hablamos de la producción de la gente de su hábitat. Nosotros le llamamos, y, y a nivel latinoamericano lo hemos trabajado, incluso lo estamos trabajando a nivel mundial, eh, la producción social del hábitat y la vivienda. La definimos como aquella que se realiza por las comunidades, por las propias gentes, incluso por terceros, pero que se realiza sin fines de lucro, pero sobre todo bajo el control de los propios usuarios. Y esto es un cambio radical, no son objeto de intervención ni del gobierno ni la iniciativa privada, sino que ellos son el sujeto transformador de su propia realidad. Ahí la gente es el autor, hay seguridad, porque la gente se conoce, hay tejido social, se construye ese tejido social, se construye, construye comunidad. Y yo no entiendo por qué se, se le margina a estas formas de producción y se las pone en un lugar absolutamente secundario, en proyectos especiales. Así nos pusieron últimamente, proyectos especiales, marginación total, cuando debe ser parte sustantiva de la política. Yo no digo que esto sea alternativo a la producción del mercado. Hay mucha gente que necesita comprar la casa. Pero hay mucha gente que quiere producirla y que no le queda otra que producir la producción. Ahí pongo nomás un ejemplo en el subsidio. Los subsidios que se dan actualmente es por recomendaciones de, de, que derivan del consenso de Washington se dan al frente para comprar, para comprar un producto que se llama casa. Nosotros hablamos de un proceso social y cultural que se llama habitar. Es el hábitat de la gente, el lugar donde la gente. Es otra manera de ver las cosas. Y esto, el subsidio entonces puede estar al frente, en medio, atrás, según como lo necesite. En América Latina en este periodo que ha pasado estos 20 años, las organizaciones de la sociedad civil han crecido, han hecho mucho. O sea, sí hemos cumplido esto que está en la agenda. Nosotros lo metimos en la agenda y lo hemos cumplido. Pero los gobiernos no lo han cumplido.